Bueno, y a todos los amigos este, que están en esta transmisión, les agradezco su, su presencia, su atención, porque creo que es un ejercicio donde ustedes y yo voy a, vamos a aprender en este caso. ¿no? Miren, hoy día quería tocar la temática que se había difundido en, en, en, mi, en mi página. Hay como siete puntos que vamos a ver, este, comenzando por la crisis del gabinete, ¿no? Eh, las salidas a la crisis, el problema de la nueva constitución, de la constituyente, ¿no? Eh, una serie de puntos, pero el, la, la parte más importante, ¿no es cierto?, para entender, para entender eh, la situación de, de nuestro país y de toda América Latina, y creo que en todo el mundo, es este, tener claridad, ¿no?, sobre... ¿Qué cosa es lo que explica? ¿Qué cosa es lo que da fundamento hasta esta serie de conflictos políticos, sociales, económicos, internacionales? Ustedes lo están viendo en estos momentos en en, en, en Euroasia, no es cierto, conflicto que está involucrando tanto a Ucrania, respaldado por la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, que agrupa a todas las potencias vencedoras de la, primera, de la Segunda Guerra Mundial, y, y Rusia, ¿no? Y Rusia. ¿No? son una serie de conflictos por los cuales ustedes se pueden dar cuenta que el mundo es conflictual, entonces para explicar eso, y esto creo que se aplica no solamente a los conflictos políticos, no no solamente a los conflictos militares e internacionales inclusive a los conflictos de, de, de tipo familiar, sentimental ¿no? Eh, con conflictos institucionales ¿no? uno tiene que partir, ¿no es cierto? de lo que es una, una teoría del conflicto, eso es fundamental si uno no sabe cuál es el origen, el fundamento ¿no es cierto? de una teoría del conflicto evidentemente no podría explicar digamos, este, cuál es el origen, de por qué está sucediendo, por qué está pasando ¿no? estos enfrentamientos, como lo que sucede acá en el Perú, ¿no? que el conflicto político se ha vuelto permanente, más o menos desde el año de 1990, ¿no? y que ha llevado a una serie de situaciones que afectan no solamente la gobernabilidad, ¿no? sino fundamentalmente, fíjense ustedes la, la importancia de esto, sino fundamentalmente el bienestar de 33 millones de peruanos. Y con una evidencia empírica, ustedes se pueden dar cuenta de, de esta afirmación que hago, ¿no? El señor Castillo asumió el gobierno el 28 de julio pasado. Han pasado, valga la redundancia, más o menos ese, seis meses y medio, este, 190 días, y el señor este, no está desarrollando eh, las cosas que tiene que hacer como, como presidente, como gobernante. Los ciudadanos, ¿para qué eligen a un gobernante? a un presidente, a un congreso fundamentalmente es para que le resuelvan sus problemas ¿Ya? porque hacen una oferta electoral y los candidatos ofrecen solucionar los problemas que la ciudadanía tiene en los últimos cinco años diez o 15, 20 años, Los problemas fundamentales que en el Perú, están más o menos ya diagnosticados el problema es que ninguno de los presidentes ninguno de los gobiernos ha tenido la capacidad de poder dar resolución porque para mí, ¿no? Se trata de problemas estructurales, ¿no? que son irresolubles en el mediano y en el largo plazo. Lo que uno puede buscar, digamos, es atenuar, es reducir la conflictividad, pero no es posible, digamos, este, hacer del mundo, ¿no es cierto?, una suerte de paraíso. Donde la, los pueblos, los estados, los gobiernos no se peleen. Eso es imposible porque está en la naturaleza humana. Y eso es parte de una antropología, digamos, este, del hombre y una situación que tiene que ver con el, la psicología, la, la psicopatología, ¿no es cierto?, de, de los gobernantes, que son los que fundamentalmente son los que procesan los conflictos. La población, muy pocas veces. Ya. Evidentemente, en el caso de castillo les está explicando es con una evidencia empírica. El eh, señor Castigo este, debe, debe haber en estos 180 días solucionado los problemas más urgentes de la población, pero no lo puede hacer sencillamente porque él está eh, en cierta medida distraído o sometido a una suerte de guerrilla permanente de los grupos de oposición de derecha, los grupos de poder económico que quieren vacarlo o que quieren sacarlo de la presidencia por uno, de una u otra forma. Entonces, ustedes me dirán, y eso es importante, claro que sí, porque si no desarrolla actos de gobierno, si no desarrolla acciones ejecutivas o de administración de la cosa pública, los problemas nuestros, por ejemplo, no de, de falta de seguridad, de incremento de la delincuencia, ¿cómo? de desempleo, no, porque la gente no tiene trabajo, de falta de atención médica, no, porque la gente se enferma y no tiene posibilidades de poder adquirir medicamentos, por ejemplo. Entonces, la pobreza creciente galopante que hay este, este, en, en, el, en, en nuestro país y en toda América Latina, y eso se ve con el fenómeno de las migraciones, ¿no? Entonces, si no puede atender esta, estos problemas, solucionar estos problemas, es evidente que eso nos afecta a nosotros. Entonces, por eso es la necesidad, ¿no? Es la necesidad de, de explicarnos por qué sucede esto. ¿no? O sea, no, no vayan ustedes al efecto, ¿no? Tienen que explicar la causa de este problema político en nuestro país para poder entender, ¿no? Este, ¿Por dónde está la salida? Porque el, el, el, el asunto no es, este, eh, eh, es decir ¿no? que bueno, el, el presidente se pelea con el Congreso, con el Congreso es oposicionista, el Congreso no quiere vacar, que la prensa, la prensa ma, eh, mafiosa eh, sabotea los actos de gobierno. No, no, pero ¿por qué sucede eso? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué? Porque el señor Pedro Castillo es este es rano, proviene, proviene de la zona andina de Cajamarca de Chota, por eso es que lo quieren sacar porque en, este, en, los indígenas son racistas, porque no toleran que un personaje de la sierra haya asumido la función de gobierno, porque el partido, de, el partido de, este, de Cerrón, Perú Libre, no es un partido costeño, es un partido de, de, de gente andina, o hay otros motivos de tipo económico, de tipo religioso, de tipo político. Entonces se trata, para mí, no, no solamente en este caso, sino también en algún conflicto de tipo internacional, como lo que sucede en, en Ucrania, como les explicaba, o el problema que hay con, el, con Bolivia por el mar, etc, etc. ¿Qué es lo que origina esa situación? Estoy hablando en, en macro, ¿no es cierto?, en teoría, en, en, en abstracto, para que ustedes apliquen esa teoría a cualquier problema, inclusive a los problemas de tipo personal, familiar, ¿por qué los... Las, los matrimonios o las uniones convivenciales, digamos, al, al, al, al, ahora, no al tercer o cuarto año está haciendo crisis. Antes el, la crisis era en el séptimo año, si pasaba el séptimo año, digamos, entonces la pareja podía mantener cierta estabilidad en su relación. Ahora no, ahora se ha acelerado, inclusive hay situaciones en las cuales la pareja al segundo año está en una situación de ruptura, ¿no es cierto? Con la, la mujer con uno o dos hijos rompe, digamos, con por X motivos. Entonces se trata fundamentalmente de explicarnos por qué sucede eso. Y en sociología, pues, hay una serie, ¿no es cierto?, de explicaciones. Hay una serie de teorías que explican los conflictos humanos. Y fundamentalmente, ¿no?, ustedes tienen acá, ¿no?, esta, esta gran dualidad, esta gran contradicción que se presenta, ¿no?, en, en casi todas las sociedades, ¿no? ¿Cuál es esa contradicción? La contradicción entre lo que es el conflicto y lo que es la cohesión, ¿no?, la sociedad, las sociedades humanas, los grupos humanos, las comunidades humanas están in insertos en esa gran contradicción. no Hay nivel de conflictividad permanente en ese tipo de sociedades, pero también hay momentos de cohesión que permiten lograr concretar ciertos intereses comunes. Conflicto-cohesión. Entonces, si ustedes más o menos este dibujan... Los problemas humanos, de las sociedades humanas, de esa perspectiva, ¿no es cierto? En el sentido político de la palabra, van ustedes a más o menos a darse cuenta que lo fundamental es lo que se llama la lucha por el poder en política. ¿No? La lucha por el poder es lo que mueve a las comunidades humanas, a ciertos caudillos, a ciertos líderes, a ciertos mesías, a ciertas gentes que quieren tener el poder. ¿Para qué? Para tener capacidad de mando. El poder es una relación de mando, ¿no es cierto? Unos cuantos o uno depende de la naturaleza, del tipo de, de régimen, Estado, si es autoritario, si es una dictadura, si es democrático. Uno o, o unos, ¿no es cierto?, quieren mandar a la mayoría de miembros de la comunidad. Ya sea por medio de la coerción, por medio de la violencia, por medio de la dominación, el sometimiento. Entonces, ese problema del poder está implícito, de relación de poder, en todas las sociedades humanas. Porque no hay sociedad humana donde no haya poder. Inclusive, les demuestro con evidencia empírica, en la iglesia católica, apostólica y romana, las cuestiones de poder se plantean cuando muere un Papa. Cuando el Consejo Cardenalicio, ¿no es cierto? que reúne a todos los cardenales del mundo, no eh, se reúnen para poder elegir al nuevo Papa que va a asumir no es cierto, la, la silla de San Pedro, se desarrolla una guerra interna no es cierto, entre los cardenales y se van agrupando, ¿no es cierto?, en cuatro o cinco grupos, para poder definir, para poder plantear candidatos, ¿no es cierto?, cuando eso no debe de ser así, si, si es una institución religiosa, se supone que hay una mano divina, ¿no es cierto?, hay alguien que ilumina, ¿no es cierto?, y no debe haber ahí disenso, ¿no?, ahí debe haber consenso, pero hay intereses, pues, bien, en el seno de la Iglesia Católica hay intereses, y se agrupan los cardenales este, este, europeos, los cardenales este, latinos, los cardenales asiáticos, para presentar candidatos y sobre esa base de definir, ¿no es cierto?, en, en una segunda, tercera, cuarta, quinta votación, digamos, quién es el Papa. Porque en la primera se presentan cuatro o cinco candidatos, al final quedan dos, y comienzan, como en el Parlamento nuestro, se negocia los votos de los cardenales para apoyar o no apoyar a determinado cardenal. Entonces, esa es la forma como se procesa, ¿no es cierto?, el conflicto, por ejemplo, en una institución que se supone que es una de las más perfectas este, en el mundo, una iglesia. Como cualquier otra iglesia, ¿no? De, de cualquier otro tipo de, de confesión. Les pido, por favor, que, que voy a volar, yo estoy tratando de, de, de sintetizar esto, por este, esto es pura teoría sociológica dura, ¿ya? Eh, yo al final le contesto las preguntas, por favor, para poder este, no perderme en la explicación, ¿ya? Más bien, este, guarden sus preguntas ahora sí, con todo gusto, porque tengo el audio y tengo la, la cámara adecuada, puedo... ...desarrollar, digamos, los tópicos que ustedes quieran. Entonces lo importante, ¿no es cierto?, es esta esta dialéctica, ¿no?, de conflicto y la y la, y la cohesión. Significa, ¿no es cierto?, que es una lucha por el poder... ...y que en política implica conflictos permanentes entre los gobiernos, entre los poderes públicos, los gobernantes, este, las fuerzas militares, ¿no es cierto? O de repente, ¿no?, esta lucha por el poder se origina, digamos, en protestas sociales, ¿no es cierto?, como ocurrió en Chile el año 2019... Cuando la mayoría de, de jóvenes chilenos, universitarios y la, la población salió a protestar inicialmente contra los cobros de, de transporte y luego esto se extendió a una protesta generalizada contra todo el modelo económico neoliberal. Y también, digamos, este, ya cuando el, el conflicto escala, digamos, ya no es el problema político, no, sino este problema, eh, como decía Clausewitz, ¿no es cierto? La guerra es la continuación de la política por otros medios. ¿Qué medios? Medios sangrientos, medios violentos, medios de exterminio, de desaparición de la vida humana. Y de los que deciden ahí la guerra, la decisión de hacer o no la guerra, lamentablemente pues son los políticos, ¿no? Y eso es lo que pasó ahí en Estados Unidos, ¿no? A propósito, ¿no? Eh, Estados Unidos, el presidente, una persona, un solo hombre, ¿no es cierto?, causó el más grande, no sé si la palabra adecuada es genocidio, ¿no es cierto?, de cerca de 150.000 japoneses. Cuando él decide, ¿no es cierto?, arrojar dos bombas una en Hiroshima y otra en Nagasaki, él, presidente, no otra persona, no el Congreso americano, no, él, una sola persona, ¿no? Decide ejecutar la pena de muerte a esos 150.000 japoneses que eran civiles, que no eran militares, porque ahí no había guerra. Ahora, ¿por qué lo decide, digamos, este, de esta manera el presidente Truman, no es cierto? Sencillamente para evitar lo que ellos decían, ¿no? el costo humano. Invadir Japón nos va a significar que mueran unos 20.000, 25.000, 20 25 digamos, este, soldados americanos. Que es un costo humano muy elevado. Entonces, ¿qué hacemos? Mejor, digamos, usamos las bombas atómicas para conseguir el mismo resultado. ¿Cuál es el cuál es el objetivo? El objetivo es que Japón se rinda de manera incondicional. Ahora, eso se podía haber conseguido, valga la redundancia, invadiendo Japón, ¿no? Por la vía este, terrestre, ¿no es cierto? O Por la vía acuática con desembarco de, de, de marines, pero el costo humano para los jefes este, generales norteamericanos era muy elevado. Entonces, ahí le dejaron la decisión al presidente Truman para que él, digamos, ordene el lanzamiento, ¿no es cierto?, de esas dos bombas atómicas que causaron pues una, una matanza brutal, ¿no?, que nunca ha sucedido, digamos, este, en la historia humana, ¿no?, ya. Entonces, fíjense, esto es importante. Esto es lo que yo quiero que se graben ustedes en la cabeza. ¿no? Eh, las sociedades humanas, las la familias, viven constantemente en esta gran contradicción. Conflicto-cohesión. Ahora, esto de acá no se puede nivelar. Ya. Eso, esto no, ¿Por qué? Porque esto obedece a intereses. Esta relación, digamos, que hay en toda la comunidad humana, es asimétrica. ¿no? ¿Asimétrica qué significa? Que es desigual. Siempre va a ser desigual. Es imposible, ¿no es cierto?, que se puedan nivelar esos intereses. Porque tendríamos que reestructurar, digamos, este, toda la comunidad humana, toda la humanidad, toda la civilización desde que se originó. Empezando ¿no? por los derechos patrimoniales, lo que se llama el derecho a la propiedad, los derechos contractuales, una serie de, de problemas adicionales. Por eso que esa relación siempre es asimétrica. Ahora, la sociedad, digamos, este, procesa, ¿no es cierto? Las sociedades humanas procesan esos conflictos. ¿Desde cuándo? Desde que el hombre existe. Desde que existen las comunidades humanas. Se da ese conflicto primeramente en las tribus, en las comunidades, ¿no es cierto? En, en los en, lo, en, lo, en, lo en, en, en acá en, en, en América Latina, en todo aquello que significaba, digamos, la existencia de grupos humanos. Eh, y, y el problema está, ¿por qué, digamos, por qué esos conflictos, en cierta medida, son irresolubles? ¿No es cierto? ¿Por qué? Sencillamente, porque los seres humanos tenemos diferentes intereses. ¿Ya? Todos no tenemos los mismos intereses, porque si todos tuviéramos los mismos intereses, esto sería el paraíso. Ya ya no sería la tierra. ya Ahora, esos intereses, de ¿qué tipo son? Tienen una etiología pues, este, multivariada, ¿no? son de tipo económico, los más, los más los más profundos, que son los económicos, los políticos, los culturales, los raciales, étnicos, religiosos, etc. etc. Entonces, estos intereses son fundamentales porque esto es lo que origina, ¿no es cierto?, la conflictividad humana, ¿no? Y en otros casos la conflictividad humana está a, a, a anclada, ¿no es cierto?, a problemas de tipo psicosociosomático que tiene el ser humano, pero que son la excepción a esta regla, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, esos diferentes intereses tienen que ver con el, fundamentalmente con el derecho de propiedad, ¿no? Y por eso que las sociedades, desde que aparecen, ¿no es cierto?, Ustedes saben que las sociedades han pasado por, por, por cinco revoluciones. La primera fue la, la, la... El hombre de nómade se convierte en sedentario, de, de, de recolector, de cazador, se convierte... En agricultor. Esa es la primera gran revolución en la humanidad. ¿no? Y el problema de la revolución de este, este, de, social que se produce en ese momento es este, lo que Rousseau llama ¿no? el concepto el concepto de lo mío. ¿no? tengo el libro de, de Rousseau. Este libro debería leerlo, ya. Este libro de, de Rousseau, que no es el contrato social, sino es el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Ya, esto no es vacío, esto es este, este, este, este Rousseau y en la en la página 75 Rousseau explica, ¿no es cierto? Cómo es que se produce, ¿no es cierto? Este sin número de problemas que los seres humanos hemos tenido, dice, el primer individuo al que, trabe, al que tras haber cercado un terreno, se le ocurrió decir, esto es mío, dice, y encontró a gente lo bastante simples, como para hacerle caso, o sea, para que esta gente crea, dice, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Ya? Y acá agregan ¿no? los efectos, dice, ¿no? ¿Cuántos crímenes? ¿Cuántas guerras, cuántos asesinatos, cuánta miseria y horrores no, se, no hubiera ahorrado al género humano el que arrancando las estacas hubiera gritado a sus semejantes? Guardaos de escuchar a este impostor. Estáis perdidos si olvidáis que, la fruto, que los frutos de la tierra pertenecen a todos y que la tierra es de toda la comunidad. Este es Ruzón, ¿no? ruso que hace alusión a un problema que nos lleva al concepto de propiedad. Ahora, hay problemas este, no solamente de propiedad, hay problemas de, de, de contratos, hay problemas este, de, de conquista, pero lo importante es que las sociedades a partir, digamos, de la aparición de esos intereses manifiestos, se van ordenando, ¿no es cierto?, en grupos sociales, en estamentos, en estratos o clases. Llámenlo ustedes como quieran. ¿No? Eso es lo objetivo, eso es lo que existe en la sociedad en cualquier sociedad. Acá en el Perú, en América Latina, en Estados Unidos, en Rusia, en China, no es, existe digamos división, ¿no es cierto? Grupos humanos que tienen diferentes intereses y ustedes lo, lo procesan, este, ya hoy digamos entre grupos humanos que, que son pobres que solamente tienen su salario y grupos humanos que tienen lo que se llama la propiedad de todos los medios para producir no los bienes y servicios que necesita una sociedad. Entonces este es el primer gran problema que eh, con las teorías políticas digamos, que no entienden el origen del conflicto, no se pueden solucionar por eso que no se puede hablar de unidad nacional ¿por qué? porque los grupos humanos, los grupos económicos en una sociedad, tienen intereses distintos, no son, sus intereses no son iguales, el interés de un banquero ¿no? que tiene un, un banco, un, un holding bancario más o menos que vale 10 mil millones de dólares su interés no es igual pues al de un Empleado público que gana 1.500 soles mensuales, o de un este, trabajador privado que tiene 1.300 soles de, de sueldo, que solamente le permite subsistir con su familia. Evidentemente tienen intereses distintos. Entonces, acá aparece el conflicto. Entonces, por eso este, se dice: ¿no? si no se solucionan estos problemas, no puede haber cohesión en una sociedad en un Y el, el conflicto continúa, el conflicto tiene que continuar de manera indeterminada y por eso es que ustedes pueden entender, nosotros hemos tenido conflictos desde 1821 hacia adelante, inclusive mucho más antes. Conflictos han habido inclusive hasta, hasta la época incaica, en, la, en el imperio incaico, en la, en la lucha entre esas dos facciones los, los partidarios de Agualpa, de Huáscar, y mucho antes todavía. Pero lo concreto en la república es que hemos tenido 200 años de conflictos irresolubles hasta la fecha. Ahora, ¿cuál es...? La salida es posible una salida a este a este problema del conflicto y la cohesión si sí es posible en teoría en la práctica no ya en la práctica no entonces cuál es la salida la salida fundamentalmente son cuatro vías no es cierto cuatro vías cuál es la primera vía eh, es, es la vía idílica no la vía este de, de cierta gente digamos que sueña digamos que cree que el, el ser humano eh, tiene la connotación que lee Rousseau. Rousseau, la antropología de Rousseau, es creer que el hombre, eh, por naturaleza, es bueno, que el hombre no es un, un ser corrupto, sino conforme la civilización avanza, digamos, esta va degradando al hombre. Esa teoría del consenso son, digamos, en ser, en una, una salida, pero teórica. No, no conozco sociedades, digamos, en las cuales pero dominen, ¿no es cierto?, o el consenso se haya estabilizado como el, el, el único mecanismo de solución de los conflictos humanos, políticos, militares. La otra vía es la dominación, ¿no es cierto?, que es la que vemos todos los días. Determinados grupos minoritarios dominan a la mayoría de una comunidad, y para eso dan toda... O construye un aparato, digamos, de tipo jurídico, político, que le permite estabilizar ese tipo de dominación. Inclusive la dominación no solamente es política, la dominación es cultural, es ideológica a través de la prensa. Entonces, eso es lo que sucede en la mayoría de sociedades de América Latina y del mundo. La otra, la otra, la otra salida a este problema de, estructural del conflicto y, del, y de la cohesión es este, tener una visión compartida, ¿no es cierto?, de la comunidad. Pero tener visión compartida de una comunidad, o sea, tener interés común, ubicar un interés común en las sociedades humanas, es un poco difícil. No, no conozco, salvo que usted me diga, ¿no? En, en qué, digamos, sociedad, en qué país, en qué estado haya esa visión, digamos, compartida con objetivos comunes. En Estados Unidos no existe eso. Ustedes se puede dar cuenta claramente, ¿no es cierto? Allí en Estados Unidos hay casi más o menos 50 millones de pobres, de los 330 millones que son los norteamericanos. Hay problema de discriminación racial todavía. En China hay un problema de, de discriminación, de desigualdad. En Rusia, idénticamente. O sea, no hay visión compartida. Porque la pobreza, la miseria sigue, sigue predominando en esas sociedades. A pesar de que algunas son de corte capitalista, otras son de corte colectivista. Entonces, la cuarta salida es lo que nosotros vemos. ¿no? El conflicto se convierte en algo, perman, en algo permanente. Ya cuando se convierte en algo permanente, digamos, es un problema que no tiene solución. Solamente tiene paliativos. Entonces, esta teoría del conflicto es fundamental, ¿no es cierto?, para entender lo que está pasando en nuestro país. Porque si ustedes no aplican esta teoría, digamos, a lo que está pasando en el Perú, es bien difícil que ustedes puedan este, darse cuenta de por qué no hay acuerdo entre el gobierno y la oposición de derecha liderada por la presidenta del Congreso. ¿No? Ustedes no van a entender por qué. No se trata de porque el señor Castillo sea de Chota y la señora Alba... Tenga digamos una posición económica mucho más este bollante, ¿no? Esa no es la explicación. Entonces, esta es la explicación, más o menos, que ustedes podrían entender, digamos, este, para darse cuenta de lo que pasa en el mundo. Fíjense, estamos en estos momentos en un mundo multipolar. ¿No? no es un, un, un, un, este, un mundo unicentrado como era hasta el año 2010, más o menos. Hegemonía, ¿no es cierto?, del neoliberalismo en el mundo. Una sola visión de la política, de la guerra, de la economía, de la sociedad humana. Estamos frente a un mundo multipolar, es decir, donde hay varios, hay varios centros, ¿no es cierto?, hay, hay, hay varios ejes que irradian su influencia en las relaciones políticas mundiales y en las relaciones políticas nacionales. Y fundamentalmente en Occidente, ¿no es cierto? Se ha estructurado desde 1945, cuando Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial, impone una suerte de estructura de dominación económica y política mundial. Y para ello Estados Unidos constituye, ¿no es cierto?, un bloque con los anglosajones y luego estructura, digamos, la Unión Europea y arma lo que se llama el G7. El G7, que es el grupo de siete países occidentales, que son los que ejercen hasta ahora el dominio, el manejo del mundo. Y, y, pero el G7 son países. Por encima de ellos están las grandes corporaciones, son más o menos 90 corporaciones mundiales, ¿no? las que tienen el poder económico en el mundo y que son las que en última instancia digitan, manejan a los gobiernos que hay en cada uno de esos países. ¿Qué tipo de corporaciones, las tecnológicas, las petroleras, las gasíficas, la, las este, farmacéuticas, por ejemplo, las este, automovilísticas? Y todo lo que ustedes ven, digamos, como grupos dominantes que son los que imponen, ¿no es cierto?, el modelo económico que se va a instaurar, que se va a ejercer en todo el mundo. Y del cual por eso es casi imposible, ¿no es cierto?, salir, si es que no se toma una posición política y una decisión de Estado, ¿no?, soberano, como lo hizo China... Como lo, como lo hizo Rusia para poder definir su destino, el destino de los chinos de 1.500 millones de chinos y de cerca de 340 millones de rusos, ¿ya? Porque ellos, aparte de, de este grupo, de este conglomerado, digamos, este occidental, este liderado por los norteamericanos, acá hay otro grupo, el grupo chino. Y el grupo que lidera a Rusia. Y ahora los chinos con los rusos se, se, se dieron cuenta que haciendo sinergias, ¿no es cierto? haciendo sinergias, o sea, uniendo sus fuerzas económicas, políticas, militares, podían ellos con mayor facilidad desalojar a los americanos, a los a los a los ingleses del dominio mundial. Entonces los chinos ahora con esa alianza con los rusos están prácticamente sustituyendo a los norteamericanos en el dominio económico global del mundo. Ahora. Pero en el Perú, en América Latina, nosotros no estamos en la esfera china todavía. No estamos en esta esfera. Nosotros estamos en esta esfera. Porque este, este grupo del G7, con las 90 corporaciones, ejerce, ¿no es cierto? Un dominio no de, de tipo nacional. Es un dominio de tipo transnacional. Tanto para Asia como América Latina, como para África. Y todos los continentes. Ese dominio mundial, este, que se llama globalización, digamos, arranca, ¿no? Arranca más o menos este, en, en 1750 cuando Inglaterra desarrolla la primera revolución industrial y invade, digamos, los este, gobiernos, los estados, las sociedades con su mercancía. O sea, instaura el capitalismo a nivel mundial, el desarrollo de ese tipo de relaciones y por lo tanto el resto de países del mundo tenía que estar inserto en ese circuito. Y el Perú es, es uno de ellos, ¿no? Entonces en el Perú, América Latina, Perú, y acá está, acá está, digamos, este la explicación de por qué hay conflictos en el Perú. ¿Quiénes son los que tienen el poder? ¿Quiénes son los que manejan el Perú? ¿Quiénes son los dueños del Perú? ¿Quiénes son los que deciden la vida de 33 millones de peruanos? No es el señor este castillo. No es el señor Cerrón. Ellos están peseteando un tipo de cargo público, están tratando de sacar un dinero de una licitación, de una concesión, pero son pesetas, son mendrugos. Ellos se están a los cargos públicos, aprovechando de que tiene el gobierno, pero el poder no está en manos de ellos. El poder está en manos, acá en el Perú, de grupos económicos transnacionales, fundamentalmente norteamericanos, ingleses, franceses, alemanes, australianos, chilenos, más los chinos. Los chinos recién han entrado acá al Perú, a partir de 2000. 2015, comprando la, la principal mina que, que está en estos momentos en conflicto, la, la mina Las la Bambas, que es la mina más grande que hay en Sudamérica. Entonces, este grupo transnacional es un grupo peruano, es un grupo que obedece a intereses de sus casas matrices. Ellos son los que deciden qué cosa es lo que se debe producir en el Perú, qué cosa es lo que debe venderse en el Perú. ¿Qué cosa es lo que tienen este? los peruanos de este, tienen que pensar, que decir, que soñar? Ya, el dominio es brutal, ustedes no se encuentran. El dominio se ejerce desde que ustedes se levantan con los noticieros, porque los dueños de esos canales, de esas radios, son extranjeros. Y se procesa con los diarios, se procesa con las comunicaciones, se procesa en su centro de trabajo, se procesa en los centros de reclamación cuando ustedes salen de hacer algún tipo de, de paseo, se procesa en el transporte. Todo está en manos de estos grupos transnacionales. Pero que están aliados, ¿ya? que están aliados, ellos no trabajan solos. Ellos usan como felipillos, acuérdense cómo, cómo entró Pizarroca al Perú, con grupos económicos nacionales. Ellos son los que le permiten meter la cabecera de playa, como el grupo Romero. O sea, entre ellos, estos grupos, los transnacionales y los nacionales, se asocian. ¿Para qué? Para explotar el cholo barato. ¿Ya? qué cosa es lo que quieren? Fundamentalmente lo que quieren es el PBI peruano. ¿no? O sea, la riqueza peruana, que son 220 mil millones de dólares. Eso es lo que quieren ellos. Y por eso que dicen, ¿no? Para, por eso se señalan, por eso construyen su, su constitución, que está acá, su constitución, el modelo económico. ¿Ya? Es un modelo económico de mercado fundamentalista, es un modelo para mí no totalitario de mercado. O sea, eh, el Estado, los, la, los, las pequeñas empresas, las MIPES, los medios empresarios no pueden hacer en, en, en gran empresa en el termo. Están prohibidos porque esas empresas, esas actividades están reservadas solamente para estos grupos. Y a las pequeñas empresas le darán vendrugos, utilizan a los informales, utilizan a los ambulantes para que ellos vendan su producción. ¿No es cierto? Sin pagarles derechos y beneficios sociales. O sea, tienen una fuerza de venta gratuita, ¿no? Que son más de 2 millones de vendedores. Que te venden de chicle, chocolate, caramelo, bebida, cosmético. Te venden comida, te venden todo. ¿No? 2 millones de vendedores ambulantes que son creados, generados por estos grupos transnacionales. porque no deberían haber ese tipo de, este, de ambulantes? ¿No? Porque ellos deberían estar trabajando, digamos, en empresas formales y ganar un sueldo, salario digno. Pero a ellos no les interesa, pues, no les interesa invertir en crear más empresas en el Perú. ¿Ya? Y, y está bien ¿no? que tengan a esa, a esa fuerza de ventas gratuita, porque no le pagan ningún derecho, un beneficio, pero le venden sus productos, la, la leche de gloria, la galleta, todo lo que ustedes, los, los chicitos, todo lo que ustedes ven en, en los paraderos de los este, de los carros, chocolates. Entonces, es este grupo asociado con grupos económicos este agrarios latifundistas fundamentalmente en el norte y acá en Ica, este hermano de, de, de, de extranjeros estos son los niños del Perú y ellos tienen sus intereses que son estos de acá los intereses de estos este de estos grupos económicos trasvasan, digamos a ejercer el poder político ellos no se contentan con ganar dinero para poder hacer permanente, ¿no es cierto?, desde 1821 esta, esta dominación económica, ellos también tienen que instaurar una dominación política. Y la dominación política supone poder político. Entonces, porque si no tienen el poder político, esto de acá se quedaría, digamos, este, endeble, sería frágil, ¿no? Sería, sería, digamos, una situación inestable para ellos. Entonces ellos quieren garantías, seguridades para su dinero, para las ganancias que tienen. Entonces, tienen que necesariamente entrar a... Manejar el poder político. Entonces, para manejar el poder político, a ellos les interesa fundamentalmente, ¿no es cierto? Capturar el Congreso, capturar el poder ejecutivo, que son los poderes políticos por excelencia. Entonces, capturando esto, ¿a través de qué? ¿Quiénes son sus operadores? Los operadores son la confianza es la prensa mafiosa, ¿no es cierto? Y son los partidos políticos. Los partidos políticos son la suerte de, de pegamento. Los partidos políticos, le permiten a ellos, digamos, tener la posibilidad de controlar el Congreso y el Poder Ejecutivo. Cuando no existen este, fuerzas políticas o partidos políticos contestatarios o de oposición al estatus quo, o sea, al régimen actual, entonces ellos gobiernan sin ningún problema. No tienen mayores contradicciones. ¿Ya? Como sucedió eh, con el Fiburato, ahí no había contradicciones mayores. Porque era una dictadura, digamos, que tenía topado el Congreso y el Poder Ejecutivo. Y en el Congreso, ¿no es cierto? Este, Lo que interesa es que se mantenga, ¿no es cierto?, una constitución. La constitución es fundamental porque es la estructura que es el pegamento, es el cemento de todas esas relaciones políticas de dominación. Y en la constitución, lo más importante, aparte de los derechos fundamentales, está el modelo económico. Y en nuestro país, en nuestro país, en el Perú, desde 1993, tenemos una constitución antinacional, antipatriótica, lesiva a la soberanía nacional, es una constitución pro-transnacional, una constitución que saquea los recursos naturales, una constitución producto de un fraude, producto de un, de un delito. Porque ellos, para, para poder este, elaborar una constitución, esta constitución fraudulenta, tuvieron que dar un golpe de Estado, o sea, recurrieron a la violencia armada, Fujimori sacó los tanques, cerró, cerró el Congreso, el Tribunal Constitucional y todos los poderes públicos y se apoderó, para la ronza, de todo el poder en nuestro país. Y violencia. Es la única forma como el neoliberalismo pudo haber este, implantado ¿no? a, a, a, a manos militares ese modelo económico que no es democrático. Tiene no un modelo de tipo este, consensual. Es un modelo de denominación, como les he señalado en, este, en la otra filmina. Porque no tenían otra forma de hacerlo. Porque Fujimori pudo haber... Fujimori pudo haber este... Perdón, Fujimori pudo haber este recurrido a usar el mecanismo que establece o que establecía la constitución del año 79 que señalaba que, que señalaba con toda claridad que Fujimori tenía que hacer reformas constitucionales haciendo uso de lo que se llama la prerrogativa constitucional a través de dos legislaturas ordinarias. O sea, Fujimori pudo haber presentado al país en el año 90 su proyecto de reforma de la constitución y las dos legislaturas ordinarias, y si conseguía mayoría, introducía el modelo democrático. Por eso que ese modelo económico neoliberal no es un modelo consensuado, es un modelo rechazado por la mayoría de peruanos. Es producto de una imposición que no tiene, no tiene legitimidad y no tiene legalidad. Aquel que quiera sostener ese modelo económico está cometiendo una gran falacia. Porque los peruanos no fuimos consultados en ningún momento para que ver si eso tenía, digamos, este, viabilidad en nuestro país. Ya, entonces, señores, fíjense. ¿Constitución modelo económico? el Poder Ejecutivo, Presidente de los Ministros entonces, este es el modelo armado que hay en el Perú y que evidentemente este grupo, ¿no es cierto? este grupo económico de poder tiene intereses totalmente contrapuestos, ¿no es cierto? ¿a quién? a lo que se llama pueblo o sea, acá hay dos grandes bloques, señores miren, tres segundos tres. acá hay dos grandes bloques Acá hay un bloque, ¿no es cierto?, de los que tienen la propiedad de todas las empresas, lo que se llama medio de producción, tanto de, de origen transnacional como nacional, como de, de origen agrario, Ya, ya hay otro gran grupo acá que se llama El Pueblo, que mayoritariamente no, no tiene nada, solamente tiene su sueldo mensual, vive en casa alquilada, algunos, algunos digamos, por... Por un ahorro familiar pueden de un departamento, pero la mayoría de ellos no tienen capacidad de ahorro, de acumular, de hacer empresas, ni de generar en nuestro país la posibilidad, digamos, de hacer grandes negocios. ¿Y quién es el pueblo? Son los trabajadores. ¿no? los obreros, no sé, los trabajadores manuales que representan el 10% más o menos de la PEA. Son los campesinos, los agricultores, son las clases medias, o sea, los profesionales como nosotros, ¿no? Profesionales, profesores universitarios, profesores de colegio. Los empleados públicos, toda la burocracia estatal, eso es el pueblo. no Los ambulantes, los informales, estos ambulantes informales y los, y los este, desempleados son más o menos el 60% de la PEA. 60% de la PEA. Esto es importante, ¿no? Están los pueblos en la zona de Cazucetén, miren, 60% de la PEA, sí. Por eso que en, en el Perú, y en América Latina, el marxismo no, no pudo imponerse. No hubo posibilidades, digamos, de que una revolución de tipo marxista, digamos, se imponga. ¿Por qué? Porque son el 10% de la PEA, pues, los obreros. ¿Quién es el motor de la revolución? Es el proletariado, es la clase obrera. Si tienes un 10% sobre 100%, un 90% que no es proletario, que no son este, obreros, evidentemente que la, la visión, ¿no es cierto?, el enfoque marxista, digamos, tenía problemas en, en América Latina, como en otras partes de África y de Asia. El enfoque marxista se aplicaba, digamos, inicialmente, cuando Marx lo construyó en 1848 fundamentalmente a las sociedades capitalistas avanzadas ¿ya? ¿cuáles eran? Inglaterra Francia Alemania, ahí podía haber una revolución obrera, revolución marxista porque ahí la población la pea, era más o menos el 60% y el resto era 40% entonces ahí la clase obrera era mayoritaria y este es el factor principal que impide que en el Perú pueda llevarse a cabo una revolución de tipo comunista o socialista como como estúpidamente este, hablan en muchos este, opinólogos en los canales de, en, en los canales de televisión en los canales de televisión este, sencillamente porque la base económica estructural para hacer un tipo de revolución significa que la clase obrera sea hegemónica sea mayoritaria porque para los marxistas ¿no? el resto de clases la clase media los campesinos la, los, los empleados públicos los pequeños empresarios hombres, esas son esas clases no son clases revolucionarias para ellos. Los únicos revolucionarios son la que Entonces, esa es la gran contradicción que muchos marxistas de folleto no entienden. Que es imposible en, en, en América Latina, es imposible en el, en el Perú, que se produzca una revolución de ese tipo. Y por eso que el Che Guevara, evidencia empírica, cuando el Che Guevara va a Bolivia a, a desarrollar el, la guerra de guerrillas, el foquismo en Bolivia, el eh, Che Guevara hace un mal cálculo político de la corrección de fuerza que había en Bolivia. Él pensaba que su sola presencia en Bolivia iba a generar protestas, paros, alzamientos de los trabajadores mineros que se iba, iban a plegar al movimiento guerrillero. ¿Ya? Pensaba que se podía repetir el fenómeno de Cuba, cuando Fidel Castro desde 1957 hasta 1959 desarrolla la guerra de guerrillas. Pero estaba equivocado porque las circunstancias eran distintas, eran totalmente diferentes, ¿no es cierto? En Cuba había una dictadura férrea militar con Fulgencio Batista, los este, cubanos estaban sometidos a un régimen de opresión, de oprobio, Cuba era, como decían, en el burdel de los Estados Unidos, y evidentemente había ahí un problema, ¿no? un descontento generalizado, pobreza, miseria, hambre, desempleo. Y que no necesariamente, digamos, este, eh, los que se levantaron eran, eran comunistas, socialistas eran gente que estaba, no estaba de acuerdo con el régimen de Batista. Y por eso que eh, Castro pudo, digamos, este, tener éxito. Porque muchos este, este, protestantes, revolucionarios, reformadores, se unieron al, al movimiento guerrillero y luego, cuando tomaron el poder, hubo el problema ya de la división, ¿no es cierto, del ajuste de cuentas. Entonces, en Bolivia no se pudo hacer ninguna revolución, sencillamente porque los agricultores bolivianos eran reaccionarios en, el, en, en la jerga marxista los los, los, este, los campesinos bolivianos delataron al Che Guevara se pusieron al servicio de la, del ejército este boliviano y del servicio de la CIA norteamericana para primeramente cortarle los suministros y luego delatar la ubicación del Che Guevara cuando el Che Guevara pensaba que los, la central boliviana boliviana iba a llamar a una huelga general los suministros le dieron la espalda el partido comunista boliviano le dio la espalda no, fue un error de análisis de la situación política social de Bolivia ¿ya? y por eso que pagó con su vida, digamos, ese error del análisis político debió primeramente este, conocer con qué fuerzas contaba en, en, en Bolivia qué fuerzas sociales no cuatro o cinco este, ganapanes o peseteros que están por la plaza Martín, ¿quieren que ellos van a hacer la revolución? jamás van a hacer la revolución, señores la revolución no se hace según la jerga marxista de esa manera o sea, por eso que en el Perú es inviable, es imposible una revolución comunista, una revolución socialista. En el Perú lo que podría, que podría, este, trabajarse es la, la, el, la vía chilena. No, la vía chilena que es otra, es otra, es otra situación que les comentaré en otra, en otra, este, situación. Entonces, señores, esto de acá es el pueblo, ¿ya? Esto de acá es el pueblo, que es el 99%, ¿no es cierto?, de la población peruana. Hay que distinguir entre pueblo y población. Y esto de acá es menos del 1%. Entonces, entre la, los grupos económicos dominantes en el Perú y el pueblo, hay una contradicción principal que hace irresoluble, ¿no es cierto?, los conflictos que estamos procesando en estos momentos. Esa contradicción principal, ¿cierto? Esa contradicción principal está basada no en intereses de tipo religioso, no en intereses de tipo racial, sino fundamentalmente en intereses de tipo económico. El pueblo quiere mejores condiciones de vida, quiere mejores salarios, quiere casa, quiere salud, quiere seguridad ciudadana, quiere empleo digno, ya debería tenerlo. Y los grupos dominantes no quieren eso. Deberían, entonces, cierto? ellos, para para calmar las aguas, deberían ceder parte de sus ganancias, pero ellos no quieren. Ya ellos no quieren. Y evidencia empírica. Lo están viendo, inclusive ustedes, en en, en, en, en las empresas transnacionales chinas, en, en, en las bambas, donde se, uno debería pensar, no, esta empresa es china, del, del estado socialista chino, entonces de, de, debería darle mayores beneficios a los estipulimenes, ¿no? Pero los gerentes chinos, los dueños de esa empresa transnacional, son más duros que los gringos. Porque esas comunidades este, campesinas están reclamando derechos, claro que sí. Las gambas todos los años se lleva tres mil millones de dólares por exportación de cobre. ¿Cuánto deja por impuestos? Tres mil millones de dólares más o menos son doce mil millones de soles. ¿Cuánto, de, ¿Cuánto deja Como impuesto, como regalía, como canon y todo. No, no sobrepasan los dos mil millones de soles. O sea, hay una relación de 70-30, ¿no? fíjense, los chinos son intereses económicos, es dinero sucio. Entonces, esta contradicción principal en el Perú, ustedes seguirán viviendo 20, 30, 40, 50 años, sus hijos, esta contradicción es irresoluble. Es irresoluble porque está así. Los americanos, los alemanes, entenderon, ¿no es cierto?, que esa, esa, esa, esa, ese modelo económico no podía tener, continuar así, o sea, 70-30, ese modelo 70-30. O sea, 70 para el capitalista, 30 para el trabajador. Entonces, ¿por qué? Generaba mucha huelga, mucha protesta. Entonces, nivelaron, comenzaron a nivelar y comenzaron a bajar, ¿no es cierto? Comenzaron a bajar y llegaron a 60-40. ¿Cómo? Les dieron más derechos, más beneficios, mejores sueldos, vivienda, participación en las utilidades. Ese es el invento, ¿no es cierto?, de los norteamericanos, de los ingleses, de los alemanes, que llaman, que llaman ¿qué le llaman eso? Capitalismo popular. Es decir, te doy un poco más, de, de, un poco de mis ganancias para que no me molestes y digas un poco mejor. Entonces, los sindicatos en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, bien, están domesticados. ¿verdad? Porque los patrones ya le dieron a ellos un poco más de, de, ganancia, de sus ganancias. Pero en el Perú y en América Latina eso no sucede. Porque ellos tienen una voracidad de dinero. Entonces, esta contradicción es irresoluble. Castillo está fuera de esta, de esta órbita. Castillo no sabe dónde está parado. Porque esta contradicción principal jala a otras contradicciones secundarias. ¿Hay contradicciones secundarias? ¡Claro que sí! Entre los intereses de los trabajadores y los obreros, con los intereses, por ejemplo, de los pequeños y medianos empresarios, Acá hay contradicción. Hay contradicción entre los trabajadores y los desempleados. Y este problema se va a agravar ahora cuando, fíjese, cuando el mundo se robotice, ¿ya? En la, en la, la, la revolución industrial, la quinta revolución, que implica la robotización. Ese proceso de robotización va a expulsar a trabajadores formales. Ya no necesitan tener en una fábrica... Miren, no necesita tener mil trabajadores porque tienen que pagar salarios seguros, tienen que pagar este descansos CTS todos los costos, lo que se llama costo laboral ¿qué van a hacer? van a meter robots a la producción o sea, con 100 robots y 50 técnicos 50 ingenieros tienen la misma producción que con mil trabajadores. Entonces, el mundo se está entrando a ese proceso. Y el robot no te pide a ti de servicios sociales. social. El robot trabaja 24 horas, no trabaja 8 horas. Solamente lo que necesita es programarse por ingenieros, por técnicos, y te produce como producen los seres humanos. Entonces, estamos entrando entonces, eso va a generar una, una gran crisis acá, ¿no? Porque estos trabajadores que van a ser despedidos, porque van a ser despedidos, ¿a dónde van? Van a pasar a formar el ejército de desempleados de nuestra sociedad. Entonces, el mundo se está yendo, digamos, a esa a esa situación, es una, una megatendencia, son 10 grandes megatendencias que les explicaré en otra en otra serie, pero que necesitamos saberlo. ¿Para qué? Para ver qué cosa nos va a suceder a nosotros en el Perú dentro de 10, 15, 20 años, qué va a pasar con nuestros hijos. ¿no? La tecnología, digamos, este, creada por los hombres, impulsada por grupos económicos, está generando una suerte de desempleo que muchos se preguntan si la propia sociedad puede absorber. Entonces, escuchen, hay contradicciones secundarias, ¿No? ¿entre quienes? también entre los intereses de los transnacionales con los nacionales Lo que llaman acá los lo marxistas llaman burguesía nacional ¿hay contradicción entre ellos? claro que sí pero lo que prima es la contradicción principal entonces grupos económicos pueblo, esa es la contradicción pregunta Castillo que llegó al gobierno por el azar por lo que llaman este casualidad y eso lo ha contestado Sarrón. Ellos solamente pensaban sacar un 5 o 6% de los votos. Pero tienen el gobierno. Tienen parte del poder. Están, ellos representan un sector de esta población. Ellos, eh, Castillo y cerrón no representan a todo el pueblo. representará pues, este... Lo que son ellos, ¿no? Son dos millones de votos. Eso es lo que son ellos. Que no es ni, no es ni, el, ni el 10% de, de, la, de la población peruana. Porque el pueblo peruano tiene otros... Intereses. Este pueblo tiene contradicciones con este grupo económico, fundamentalmente por lo que se llama el bienestar material. ¿Qué solución hay? Miren Lo bueno de Castillo, en estos momentos, desde el 28 de julio, pasado seis meses, es que no se han producido los robos que se hubiesen producido si Keiko hubiese sido presidenta. Si Keiko hubiese sido presidenta, en estos momentos ya habría vendido todo. Cedapal, casi todas las mesas públicas que quedaban, ya nos habríamos endeudado este, con el Fondo Monetario, estaríamos en cinto, 120 millones de dólares de deuda externa en estos momentos. Porque a estos grandes capitalistas no les interesa. ¿Por qué el interés, no es cierto, de apoyar en, en, en tres postulaciones a Keiko? Porque los grandes grupos económicos financiaron la campaña de Keiko Fujimori. Y eso está aprobado en el Grupo Romero, el Banco de en el Grupo Gloria, el Confiet y todos los grandes grupos que, que están asociados en la mujer por la cual va a ser condenada en, en los próximos meses. Y si es condenada, digamos, este, Keiko Fujimori, acá lo, los grupos este, transnacionales tendrán que rendir cuentas a, a, al país, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes errores, por ejemplo, de Castillo, ¿no? No entiende, no sabe, ¿no es cierto? Que la mejor manera de defenderse, digamos, es, es este impulsar, digamos, esos juicios. A través de sus procuradores. Tienen los procuradores, tienen el Ministerio de Justicia, señores. Y no saben que tienen en sus manos el poder para poder liquidar, digamos, todo este foco de corrupción, encabezado, digamos, por este por Keiko Fujimori. Porque los peruanos queremos saber la verdad. Este, ¿Cuánto le pagaron? Si calcula más o menos 50 mil dólares. A, ¿A cuenta de qué licitaciones? ¿A cuenta de qué negociados? ¿Cuánto pagó Odebrecht? ¿No? Pero, ¿no? Pero, este... Este, Keiko está pues este en las nubes, no se da cuenta, no entiende porque no tiene asesores, está digamos perdido en el espacio este señor. Tiene ahí el, el arma fundamental. Si él logra a través de sus procuradores, del Ministerio de Justicia, porque ellos dependen del Ministro de Justicia, dependen del presidente en última instancia, del primer ministro, si logran imponer una primera condena a Keiko Fujimori, desaparece la posición de ultraderecha, queda una posición más laica que va a estar en condiciones de negociar cierta cierta paz, un armisticio. Entonces, ¿qué cosa es lo que Castillo espera ahora con el nuevo gabinete? Entonces, esto es importante relatarlo. Para que vean ustedes que de la teoría política, ¿no es cierto?, abstracta, la aplicación, al caso del Perú, de acá nace una estrategia esto deberían procesar los asesores de... A, ...a firmar resoluciones, porque de los 20 ministerios, solamente dos ministerios son los importantes de nuestro país. El resto son ministerios parásitos que deberían fusionarse. Para mí, de los 20 deberían existir en total ocho ministerios. Deberían fusionarse. Los ministerios más importantes son el ministerio de Economía y el ministerio de Agricultura o el desarrollo agrario como le llaman acá esos ministerios son fundamentales y a partir de ahí uno traza líneas políticas públicas políticas económicas, políticas de promoción para desarrollar el país eso es otra cosa, son tareas de gobierno, son planes de gobierno entonces ¿qué significa qué significa el, la designación del del gabinete perdonen ahora sí amigos ¿qué significa? Como yo les había expresado, y ustedes son testigos, lean el video de la, de, de, de, de, del, del domingo pasado, este Castillo tenía cuatro posibilidades para poder este, salir de esta crisis política. Él ha optado, este, para mí, por la, una salida no tan inteligente, ¿no? de dar el poder, digamos, a su paisano, a su amigo, a su abogado, a su asesor. Y compartir el poder con Perú Libre, con Cerrón. Cerrón tiene, tiene lo que pidió, le han dado el este, Ministerio de Salud, el Ministerio del Transporte, y otro, son cuatro ministerios. ¿Por qué Castillo decide si estaba peleado con Cerrón? Sencillamente porque Castillo está apostando ahora ya. No, no Olvídese, ya no hay principios políticos, no hay cambio social, no hay este transformación del Perú. Todo eso ya se dio el tacho a la basura. Lo único que Castillo quiere es sobrevivir. Llegar al 2026 como sea. ¿Y quién le puede garantizar parcialmente su permanencia en el poder, en el gobierno? Acá lo que, acá lo que cuentan, señores, son los votos. Olvídense, olvídense de principios, de ideologías, Estoy hablando de la política así en, en frío, ya, porque muchos este, tienen una concepción muy primitiva de la política. ¿no? Veo a muchos opinólogos, veo a muchos este, youtubers, muchos comentaristas subconscientes de la, de la política es primitiva, atávica. Hoy, análisis concreto de la situación concreta. Castillo no se va a tumbar a nadie. Castillo es lo que quiere sobrevivir. Entonces, práctico, ¿no? Le necesito, este, a mí me vacan con 87 votos ya. 87 votos, que está vacando. De los 130, tengo 37, queda 93. Para que me vacan tienen que tener 87. O sea, le falta con 6 6 votos. Le falta con 6 6 votos. ¿No? Pero él está trabajando sobre la premisa de que la bancada de Perú Libre que, que cerró le va a ser leal hasta el final o sea, en términos prácticos el que está sosteniendo ¿no es cierto? el que está sosteniendo a Castillo es la bancada de Perú Libre por eso es que rompen con los caviares porque los, los caviares no le dan ni un voto, cero votos ¿ya? y él se ha refugiado en una alianza de sus paisanos, los chotanos su círculo interno, ¿no es cierto? íntimo que, que piensa por él con el señor este Cerrón, que es el que le garantiza los 37 votos, o 35 votos, porque está fuera Cerrón y está fuera, fuera otro congresista que Tránfuga, ¿no es cierto? Cerrón, ¿qué cosa le, entre Cerrón y, y el señor este, Bermejo? ¿A quién va a escoger, este? a quién va a preferir este castigo? Evidentemente, a Cerrón. El señor Bermejo es un solo voto, es un tiandero solitario, es un francotirador, es un arreglador, es un. operador político solitario, ¿no? El vendedor de humo ¿no? Que le gusta irse después de shopping por la Pararuga, por este, por Estados Unidos, por Europa, y luego acá este, le gusta usar a los cholos baratos, ¿no? De a los cholos baratos ya al Plaza Martín, ¿no? Para que le consigan firmas. Pero estratégicamente Castillo si quiere permanecer, si quiere permanecer, ¿no? Este, como presidente no puede romper con sarrón así no es, es, es como un caso de durmiendo con el enemigo no Ustedes tienen eso esos matrimonios de interés no Marías y mujer se apoyan se, se, se cuernean pero viven juntos por necesidad ahora si se o si castillo rompe con sarrón y sí acaba su tumba P primera este, posibilidad que tiene segunda posibilidad ¿Es posible un evidente de ancha base, como lo había prometido Castillo? Mentira, falso. Es imposible. Tercero, ¿es posible un armisticio, una transacción, un, un pacto, un acuerdo con la derecha para allá cese si la pelea? No. Esa es la, la clásica maniobra del engaño a muchachos. Eso es el cazabobo que se utiliza mucho en las guerras, ¿no es cierto? Hacemos una mayor distracción. Te mandan emisarios para que negocien un posible armisticio. Pero la derecha, la ultraderecha, está unida en el objetivo de vacar, suspender o destituir a ¿sí? Castillo. Son tres posibilidades que tienen. Vacar, destituirlos o suspender. ¿Por qué? En eso no van ellos a cesar, en eso ellos no van a dar marcha atrás, de ellos están esperando la oportunidad. ¿Por qué? Porque la derecha le han quitado esto de acá. Y ha quitado el control, el manejo del dinero, de la riqueza que se produce en nuestro país. ¿Ya? Estos necesitan, están perdiendo plata. Entonces necesitan recuperar, ¿ya? Recuperar esas ganancias. Y para eso tienen que sacar a Castillo. Ahora, el problema es cómo lo sacan. Ya la estrategia, ¿no es cierto? La, lo que se llama el golpe está en marcha. Este, si Castillo no se ha da dado cuenta, bueno, pues este, tiene que despertarse, ¿no? Este, este, este esta reunión que ha habido en Casa Santina de los congresistas de ultraliberales con la presidenta, ultraderechista con la presidenta del Congreso María Alba, es una de las tantas reuniones que han tenido ellos, Hay mucha gente, mucha gente que se sorprende, ¿no es cierto? No, ellos ya tienen un plan, que lo están, están jugando con tableros simultáneos, ¿no es cierto? Están viendo tres, cuatro posibilidades. entonces eso, eso no es cosa de otro mundo ¿no? Este, que se reúnen para conspirar todo el mundo conspira en nuestro país, todo el mundo conspira en el mundo en la, en la clase política todo el mundo conspira conspira Trau, conspira Putin conspira este, los alemanes conspira este, el, el primer ministro inglés todos conspiran eso, eso, a ustedes, la política eh, la conspiración es inherente a la política que sea buena, mala, condenable eh, eh, la política es así entonces el problema no es la conspiración, el problema es cómo van a implementar la conspiración. O sea, cómo van a ejecutar la decapitación de Castillo. Y para mí ya la cosa está clara. Yo lo he escrito en el Face. En realidad en el Face está desarrollado. Miren, por el lado de la vacancia va a ser un poco difícil. Y se lo voy a demostrar con evidencia empírica. ¿no? El artículo... 133 eh, le daba al presidente de la república porque es un modelo dictatorial ¿no es cierto? es un modelo eh, esta constitución monstruosa esta constitución frankenstein digamos porque tiene más una serie de reformas digamos fue diseñada eh, profesamente para mantener una dictadura en nuestro país porque Fujimori se planteó ¿no? la posibilidad de no tener el congreso a su favor y que no tenía el congreso este eh, mayoritario, como pasó el año, acuérdense, el año 2000, que tuvo que comprar a congresistas. Entonces, introdujo el, el, el voto de la cuestión de confianza. ¿Ya? Entonces eso le permitía al presidente de la República, a través del primer ministro, con dos debilidades censurados, y subir el Congreso. Bueno, y a esta situación, esta posibilidad que Castillo lo pudo haber hecho en, esta, en estos seis meses de gobierno, sino por la falta de, de runtos, ¿no es cierto? No, no se ha atrevido, debía hacerlo, tan cortando esa posibilidad. O sea, ya Castillo no podría, a partir de la modificación del artículo 233, no podría plantear, este, el primer ministro no, no podría plantear cuestiones de confianza. Por lo tanto, si no hay crisis del gabinete, entonces no puede disolver el Congreso. Ya lo tienen amarrado, lo tienen así esposado a Castillo, no puede. y una cosa más no ese es el, el, el, el le, han, le han puesto las primeras esposas y no va a poder hacer nada porque el tribunal constitucional que está controlado por el siempre le va a dar la razón al Congreso o sea no tiene el tribunal constitucional no tiene el, la fiscalía de la nación está amarrado no tiene la defensoría del pueblo que en mando de la prista esta este prista que está haciendo política partidaria sin forma abierta ya que es causar una acusación contra este señor ¿no? que tiene el mandato vencido. Entonces, ahora, Castillo, ya, ya han definido la, la suerte de Castillo. Fíjese, Castillo cometió el error de dar esas declaraciones este, a, Canal N, a perdón, a, a, a, CNN, a Canal CNN, a Fernando Rincón, a este periodista, este, donde él de manera expresa señala que le va a dar salida al mar a Bolivia, por nuestro territorio. Eso, cualquier abogado sabe que puede tomarse como una suerte de indicio o presunción de un delito de traición a la patria. Entonces, acaban de formular, ¿no es cierto?, una acusación constitucional contra Castillo, por delito de traición a la patria. Y la subcomisión de acusaciones constitucionales ya admitió, admitió, en tiempo récord, esa acusación. Ahora, ustedes me dirán, ¿y, ¿pero qué importancia tiene eso? Ah, eso es muy importante, pues. Porque esa acusación constitucional da motivo a lo que se llama un juicio político en nuestro país. que es distinto al procedimiento de vacancia? Son dos cosas distintas. Lo que pasa es que en el juicio político... Tú solamente necesitas 54 votos para suspender a Castillo de la presidencia, de la ejercicio de la presidencia de la República. Pregunta: ¿la derecha, la ultraderecha, tiene los 54 votos? Sí, lo tiene. No tiene los 87 votos para la vacancia, pero tiene los 54 votos para pedir la suspensión o la destitución del cargo de presidente. Entonces, ese es el camino. Ese es el camino que se va a seguir para sacar a Castillo de la presidencia de la República. A él y a la señora Dina Boluarte que tienen similares acusaciones. Y, consecuentemente, con eso, el golpe está diseñado para dejar en la presidencia de la República a la señora María Alba. ¿Ya? Porque conforme este, al artículo 101, digamos, este la que asume el 115, perdón, 115 dice, no, asume la presidencia por impedimento del presidente o vicepresidente, es la presidente del Congreso. Entonces, la, pero la trampa está acá, ¿no? La señora se va a quedar, si es que se produce lo que les estoy señalando a ustedes, esta hipótesis, la señora Alba se queda como presidenta los cuatro años y medio, los años y medio que quedarían de gobierno con este Congreso mayoritariamente de derecha. O sea, con una acusación constitucional, habrían logrado tomar el gobierno, desalojar al, al Castillo y a la vicepresidenta de, de sus cargos, y de esta manera ellos controlan pues este, el país recuperan los poderes que les hecho gano. Esa es la estrategia. Esa es la estrategia. Ahora, muchos este, acá muchos soñadores, ¿no es cierto? Muchos soñadores dice acá, Caramelito dice, pero falso, que no es así, traición a la patria, otros de España digo que no es así, señores, están, están, fuera, de, están fuera de foco. El, es que el juicio político es un juicio político, no es un juicio legal, no es un juicio de jueces, no es un juicio judicial. Esos señores no saben lo que están hablando, son dogmáticos, fanáticos. No sean no sean, no sean, sean brutos, razonen, piensen. Yo no tengo interés en que Castillo se quede o no se quede, yo no tengo interés en que la Central sea... Yo estoy dando un análisis de lo que va a pasar sobrevivencia empírica ya, no necesitan 87 votos porque eso no lo tienen, por eso la vacancia no procede con 54 votos con 54 votos logran suspender a Castillo de la presidencia y María Alba sube a ejercer como presidente encargada ya, acá otros otros amigos están hablando, yo les pido que dejen de ser automáticos, que se racionalicen, olvídense que son de Perú Libre o que son de, de cualquier secta que haya. Porque yo hablo a gente inteligente, no a bestias, señores, yo hablo a gente inteligente, que razona conmigo. Dice que vamos a sacar al pueblo, el pueblo, el pueblo se va a poner. ¿Qué, qué pueblo, señores? Que lo, lo, lo, lo, los cinco o seis peseteros que están en la Plaza Martín son un pueblo. van a cerrar el Congreso, van a quemar el Congreso, cometen delitos, tienen que, se van a la cárcel, pues. ¿Quieren, quieren matar a cuántos? ¿A 7, 8, 20, 50 estudiantes universitarios? Usarlos como carne de cañón, eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. Sean, sean francos, quieren, quieren es, es, los anarquistas, estos, estos este, pseudo-comunistas, estos terroristas, digamos, quieren usar a los jóvenes que no tienen capacidad de análisis, llevarlos como, como carne de cañón, como carneros, al matadero no Estos miserables no le dicen a estos muchachos la verdad, no le dicen al pueblo que no entiende. Cerrar el Congreso, dinamitar el Congreso, incendiar el Congreso, eso es lo que quieren llevar a la gente, al pueblo Congreso, va a haber una refriega ahí. porque ustedes creen que la policía del ejército no va a ir a, como, como pasó en Estados Unidos cuando Trump ya, llamó a sus fanáticos a tomar el Congreso norteamericano? No tuvo que intervenir la, la, la, la policía y el ejército, el tuvo que cercar y, y murieron como cerca de cuatro policías en esa revierta. Yo estoy previniendo una cosa que va a suceder, no porque me guste a mí, sino porque los actores políticos, la derecha, los grupos económicos de poder, ¿no es cierto? El pueblo, parte del pueblo, está en esa contradicción irresoluble. Ahora, ¿a, a qué me, me dicen a mí este, ay, vulgar, qué dice líder Estefania, el vulgar? Estoy hablando en términos aristotélicos. Este, Aristóteles, si usted lee usted la República, este, culturícese. Habla de bestias y de dioses, los seres humanos, lo, lo que somos nosotros. Los que quieren tener la verdad, los que se cierran, los dogmáticos, son bestias para Aristóteles. Los que tenemos open minds, somos mente abierta, racionalizamos los problemas, no somos bestias. Entonces, este, entienden, el lenguaje que utilizo es el lenguaje político, ¿no es cierto?, porque así se procesa el argumento político. Ya. O sea, cuando yo digo bestias, lean Aristóteles la República, por favor, no me confundo No estoy hablando de bestias en sentido peyorativo. Porque bestias somos todos. Yo soy una bestia, claro, pero yo ya me racionalicé. Yo inicialmente fui manada, claro que sí, pero a los 16 años ya dejé de ser manada. Porque a mí me quisieron lavar el cerebro, un grupo de San Marcos. No pudieron. A mí y a todos mis profesores no pudieron. Porque racionalizamos las cosas. La política, perdón, sí tiene razón, la, la política de tóteles. Ya, entonces, detallemos las la cosas. ¿Tienen el, el arma legal? Sí. ¿Tienen los votos? Sí. ¿Tienen, este, ¿Por qué creen que CNN está a nivel internacional está preparando este, a, a, a la gente de que En Perú está movida la cosa, ¿Tienen un presidente que, que, que no está apoyado por toda la población, que, que, que tiene un 65% de desaprobación? aprobación. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen acá en el Perú que continúa el ataque de la prensa, Mafiosa? O continúa, es, están taladrando la mente de la gente, están preparando, ¿no es cierto? se le están lavando la cabeza todos los días. Entonces, la este, es, es es, es conspiración es todo un proceso global con los medios de comunicación, con los congresistas, con los medios internacionales, con la Fuerza Armada. A ver, están sondeando a la Fuerza Armada, los, los almirantes de Bañera están sondeando si ellos van a oponerse y van a aceptar a María, a María Alba como... ¿Qué ahora hasta que se mueva a nivel del ejército? Porque aquí ahora va a ser, el, y les digo desde ahora, ¿qué ahora va a ser el futuro candidato presidencial de la derecha, de la derecha fascista neoliberal? ha elecciones el 2023 o el 2026. No va a ser porque la derecha va a estar reacomodando sus fichas. Estas contradicciones secundarias que les he dicho a ustedes, ellos se están dando cuenta que porque no es un buen candidato Pico, la están, la están este, dejando de lado. Desde nosotros ya a los cuarteles de invierno, al asilo, a Cuña, es, decir, es peor, que, peor que Castillo. Ya han tenido Castillo, un Chotano ya es suficiente, un Cajamarquino suficiente con, con, con Castillo. Uno más o sea, psicosocialmente la gente está preparada, la derecha se está moviendo. Tiene los medios de comunicación. Ustedes no se dan cuenta, les quiero explicar eso, y, y hay gente estúpida, ¿no es cierto?, que comienza, digamos, a, a interrumpir, digamos, el argumento para, para que no, no podáis explicar a ustedes lo que está pasando en el Perú. La situación es bien grave, bien difícil, señores. Y Entonces, ¿cuál es la inteligente? ¿Cuál es el más mate que yo le estoy también escrito, no es cierto?, <coughs> Castillo no tiene en estos momentos este, arma Legal no tiene los votos. Él no puede cerrar el Congreso, porque la única forma de cerrar el Congreso es tener las causales. ¿Cuáles son? Que hayan censurado dos gabinetes. No tienen no tienen uno. Entonces, ¿cómo cerraría? Ustedes lo están este, llevando un autogolpe. O sea, quieren que como Fujimori, el 5 de abril, Castillo dé un autogolpe, saque los tanques, los militares, cierre todo. Pero Castillo no es Fujimori, no es Montecino. Pues, es, es gelatina, gelatina una mazamorra andante él sabe, ¿no? y sabe, Castillo sabe porque yo, yo lo he dicho públicamente que si él quiere un autogolpe eh, 25 años mínimo a la cárcel Castillo si fuimos, está, está, está preso en estos momentos si ustedes creen que Castillo da un autogolpe, autogolpe fuera de la del marco constitucional ¿Se va, se va a la cárcel pues, por ahí no está la salida que, que el pueblo que, que, este, que las masas, que, la, que salgan las masas, la marcha, la protesta, que el pueblo, perdón, qué pueblo. Disculpe, ¿qué, qué, ¿qué pueblo me están hablando? Acá les he dicho, ¿cuántos pobladores hay? ¿Cuántos desempleados? ¿Cuántos ambulantes están marchando? ¿Cuántos informales? ¿Cuántos obreros? ¿Cuántos trabajadores estatales están marchando? No, este, no se ilusione. Y creen que, porque marchan aquí en la Plaza San Martín estos, estos este, peseteros, digamos, este. Eso se llama movilización, hacer su su su. su, su, su, su, su se van a gironear, ¿no es cierto? Por Girón de la Unión, no hablan por este Junín, Abancay, hablan tres, cuatro tonterías ahí en la. Porque, porque, porque, porque, porque, este. Porque el, castigo, el, el Ministerio del Interior lo deja, porque lo deja la Fuerza Armada. En época no era así. En época, este, para marchar, uno tenía que entrenarse a las tanquetas, a los militares que tenían las ametralladoras puestas. En las parrillas. Y que ellos disparaban. Los militares son así, los militares no, no, no piden razón, los militares disparan únicamente. O sea que no me a decir porque el pueblo, el pueblo, el pueblo. Es, es, un, es un concepto totalmente fuera de lugar. ¿no? Si acá en estos momentos habría un paro general, ¿no es cierto? De, de, de todos los sindicatos, bueno, quizá pudieran, ¿no? Quizá pudiera yo decirle, tienen razón, ustedes, el pueblo está, estamos, eso se llama, para los marxistas, eso se llama condiciones objetivas. Protesta, está increyendo la protesta. Los campesinos han salido, han bloqueado las pistas, las minas están tomadas, hay cordones industriales. ¿no? Hay ejércitos, o hay foco guerrilleros, este, este, en, en la costa, las embarcaciones están tomadas. Ese es, una, es un levantamiento oiga, eso no ocurrió ni en Chile señores, Escúchenme bien Salvador Allende y Pinochet tenían una idea equivocada de que pensaban que este, los comunistas, los terroristas los ultradicardistas ahí en Chile tenían ejércitos de guerrilleros armados por los cubanos por los coreanos, eran unos de mil que ellos iban a, iban a salir a pelear así este, si es que se levantaban los, este, los militares decían que tenían un cordón industrial en todo Santiago de Chile y que cuando subieran, salieron los tanques los, los iban a dinamitar jamás, jamás salieron Pinochet el 11 de septiembre del año 73 salió mandó a un general ahí con, y a, los, a la fuerza aérea rodeó la moneda, bombardeó y ningún obrero y ningún militante de Euskiaquita salió a defender a Allende quejaron que los bombardearan, que los aniquilaran ahí a los cerca de 60 acompañantes de, de, de Allende ¿Dónde está el pueblo chileno? ¿Dónde está la clase obrera chilena en ese momento? Igual, igual pasó lo mismo que en Bolivia, Bolivia con Che Guevara. Y fíjese que en Chile en el año 73, este, las centrales obreras eran bien organizadas, el movimiento era bien organizado, el Partido Comunista era fuerte, el Partido Socialista era fuerte, el Movimiento Izquierdo Reunión era fuerte, el MAPO era fuerte en Chile. No salieron ni, ninguno de, de, de estos grupos a, a defender a gente al gobierno. Y el gobierno cayó en menos de tres horas, le metieron tres cuatro rockets a la moneda, y tuvieron que entregar la ¿no? mujer. Y de ahí Pinochet desató ahí el genocidio, mató a. Entonces, eso del pueblo, eso del pueblo, eso del pueblo, acá, ha pasado acá en el Perú, señores, con la de la torre. Cuando se levantaron los marineros el 3 de octubre de 1948. ¿Ya? Cuando hablaban de, de la revolución aprista acá, iban a tomar el, el poder iban a sacar justamente el dinero del poder, ¿no? Y todos los, este, todos los búfalos, toda la guarda dorada se iban a levantar acá en... Y la orden era que la marinería tenía que levantarse. La marinería se, se, se, se levantó. Y los ofristas acá arrugaron. Traicionaron, digamos, esa, ese, ese es un push. Y dejaron solo los marinos ahí que los este que los acabasen. Y ahí la torre se escondió. Mariconeo, se escondió, pues. No hizo frente. Y lo mismo pasó en, el, en, la, en la rebelión del año 30 y 31, los, los marineros, en mayo del, del, del 32. O sea, los lo mandan, lo mandan a, la, a la rebelión, a la lucha armada, a la, a la pelea, y luego los los se, volviles, se esconden. Lo mismo hizo Hitler allá en, en Alemania, en el, el primer push, el año de 1923. O sea, no sean carne de cañón, señores. O a ustedes, estudiantes, alumnos, universitarios, no sean carne de cañón. Ustedes son que son gente inteligente. Ustedes que tienen que ver el futuro de ustedes y de su familia. No hagan caso a esos, este, ¿no es cierto?, que los utilizan a ustedes para, como ganado en el matadero. Porque ellos se esconden cuando se produce el primer disparo, la primera bala, huyen. Siempre ha sido así en San Marcos, siempre ha sido así. Y en todo, en todo movimiento contestatario. Estos cobardes se esconden. Yo veía, ¿no? A mis compañeros, mientras estábamos en esa refriera, los que tenían la mala suerte de caer, digamos, este, los, los militares los metían a las maleteras. Los policías lo metían a las maleteras y mis compañeros desaparecían. O sea, a mí no me van a decir, bueno, pues, que, que, que, que metete a la cancha, que, que, que solamente hables. Ya, entonces, ¿cuál es la salida inteligente? La salida inteligente para mí, ¿no? El que golpea primero es el que gana. Golpea en el sentido político, no sea el que, el que toma la primera medida política. ¿no? Si Castillo deja que las cosas sigan como están sucediendo, él va a ser el gran Aníbal Torres no es un político. Aníbal Torres no es un hombre que piense estratégicamente él es un, solamente un abogado civilista. Sirve, sirve para juicios. Es mi colega, yo lo quiero mucho, pero este es un asunto muy delicado. No se trata acá de debos personales, señores. Ese es un problema de tipo político. ¿Cómo salvas a un régimen que se está cayendo a pedazos? Pero no a través de medidas violentistas, de lucha armada, de tontería y media, Como lo que... Escuchan un, unos un, un traficantes este, políticos ¿no? que engañan a la gente la nueva constitución, la asamblea de constitución eso es inviable, señores, eso es mentira lo que dice Bermejo es una gran mentira y se acordaron de mí acá un año más todos esos este porque no es el momento ¿no? yo soy partidario de la nueva constitución no es el... pero no es el momento, no están las condiciones tienen que haber condiciones objetivas condiciones objetivas ¿Ya? ya no se trata de cambiar la nueva la constitución ¿saben por qué? porque ahí también gente equivocada o hacer reformas a la constitución actual uno no puede, digamos, validar un fraude, un contrato fraudulento. Uno tiene que cortar así de raíz, ser, ser radical en esto. La única tabla de salvación que tiene Castillo es restaurar la constitución de 79. Y está habilitado constitucional y legalmente para hacerlo. Por eso que la derecha, la ultraderecha, no quiere tocar ese punto. Hace todo un despliegue mediático con con los canales de televisión, para ponerse a la Asamblea constituyente, no a la nueva constitución. Dice que eso crea incertidumbre, que va a, va a ponerse un poder totalitario, que va a ser como Cuba, como... Es una mentira. Es el negocio de Bermejo, que está sacando firmas para su candidatura presidencial. Usando a la, a la gente de la Plaza Martín. Eh, no se puede convalidar esa constitución del año 93. No se puede pedir nueva constitución en estas condiciones. Primero, uno tiene que anular la constitución del año 93. Para recuperar las más de 200 empresas estatales. Para anular todos los contratos ley. Cerca de 985 contratos ley que se ha hecho con esa constitución. Como la de peaje, no acaban de subir el peaje, creo, a 680, 650. Eso no se puede anular con esta constitución del 93. Pero con la del 79, hizo falta, se anula eso. ¿Para, ¿Para qué? Para recuperar el saqueo de más de 380 mil millones de dólares. Y todos los crímenes que se han cometido con esa constitución del año 93. y Cerrón, Bellido, Bermejo, Castillo, van a ser responsables ante el pueblo por este legicidio que quieren hacer. No podemos dar nosotros legitimidad, esa constitución del no 93 no tiene firma, es ilegal, es ilegítima, es fraudulenta, delincuencial. ¿Cómo es que estos señores quieren darle validez llamando a una asamblea constituyente para darle una nueva constitución? Y ellos saben, ¿no es cierto? Ya, se da una nueva constitución que le emplace a esta constitución esa constitución del año, 2000, digamos, 23. Esa constitución no es retroactiva. No puede anular lo que ha hecho Fujimori, lo que ha hecho... Humala, Alan, Toledo, PPK. No puede anular. No puede. Será de acá, del 2023 para hacia adelante. Todo el resto queda legalizado. ¿Ya? Entonces, yo le estoy diciendo que son conscientes de este gran fraude que quieren cometer con la gente. Entonces, este, entiendan, la única salida legal, constitucional, legítima, es restaurar la carta del año 79, que es esta de acá. Esta de acá anula, ¿no es cierto? Anula esta carta. Esta carta se va al tacho de la basura. Y todo lo que se ha hecho con esta constitución no tiene valor. Es lo que se llama nula ixo jure, Es como si jamás hubiese existido. Hacer una nueva constitución dejando vigente esto, es convalidar el robo, el saqueo. ¿Ya? Ahora, eh, si yo fuera presidente, yo lo haría en el acto. Porque yo no necesito asesores, yo sé cómo es la armazón, ¿no es cierto?, legal, de todo el sistema legal en el Perú. No necesito asesores legales, tampoco necesito asesores económicos, porque yo sé cuál va a ser el efecto, ¿no es cierto?, de poner en marcha esta constitución del 79, ¿eh? yo sé cuál va a ser la reacción en la producción, en el empleo, en el crecimiento económico. No necesito seres políticos, le estoy dando a usted la estrategia. Yo sé cómo lo vamos a mover a partir de que se restaure esta constitución. ¿Qué políticas de alianza vamos a hacer? ¿Con qué sectores de la derecha, otra derecha? Ahí viene, ahí viene, ¿no es cierto? La gran estrategia, el gran estadista. Trazar políticas de alianzas, ¿no? Romper al enemigo, digamos, aliarnos con este, pelearnos con este. O sea, no necesito de legal, no necesito de económico, no necesito de político. Son más o menos cerca de 90, 100 personas que el Estado a ustedes le pagan. Ustedes le pagan. mil soles a cada uno. Son en sueldo, son más, más o menos 250.000 soles. Más de... 3 millones de soles. Sin la de Ahora, pero para eso se estudia, ¿no? para eso uno se capacita. ¿no? Yo no voy a aprender, digamos, este... Cuando quiero hacer un cargo, como cualquiera de ustedes, son contadores, son médicos, son abogados, economistas, ustedes tienen que estar capacitados, no le dan a ustedes el manejo de una empresa, se supone que ustedes saben cómo manejar una empresa, ¿no? cómo, cómo optimizar los recursos de una empresa. Cómo hacer ganar, digamos, a, a, a los accionistas. Idénticamente, ¿no? El, el, el presidente, el ministro, tiene que saber. Y por eso les digo a ustedes que, que tenemos que hacer, por ejemplo, una reforma. Son 25 políticas este, sectoriales. Comenzando por la reforma este, anticorrupción, ¿no? que es la, la más importante. Ya. No se no discutan con los troles, señores, porque pierden su tiempo. Ya les he dicho claramente, por favor, este, repórtenos, elimínenlos. Entonces, están las, mire, hemos hecho la teoría general, la hemos aplicado al Perú, hemos diagnosticado el problema que tenemos acá concreto de la vacancia presidencial, de la, de la, de la destitución del presidente. Hemos visto las salidas posibles, los, los escenarios, y le está dando una solución. Si, si Castillo no lo toma, bueno, ya cuando cuando sea, digamos, este, cuando sea suspendido o constituido, digamos, es este, realizado donde no mata gente. Y esto no es una novedad, señores. miren, esto los ingleses lo han escrito. Yo les recomiendo que lean esto desde el inglés. Son este. Son este. Siete volúmenes de la historia de la revolución inglesa, ¿no? desde la fundación, ¿no es cierto?, con Guillermo I el Grande, ¿no?, el, el Century of Revolution, 1613, 1614, o sea, el Centenario de la Revolución, o sea, donde se produjo la, la primera gran revolución liberal en el mundo, ¿no? Acá se decapitaban a los, es pura lucha política, ¿no? acá se decapitaban a los reyes, que estaban mezclados esto con guerra religiosa. Acá, este, la, la hegemonía, digamos, de, de Inglaterra, la era de los Tudor, entonces, este, este, esta colección, yo les recomiendo que es valiosa, ¿no? Este, esta, está hecha, digamos, en, en Cambridge University, ¿no es cierto? está en inglés, si está en inglés, bueno, pero, pero acá le, este es un estudio de 500 años de la historia política inglesa. Eso se puede aplicar, pues, este, sacando los principios generales, digamos, a cualquier análisis social. ¿no? Esta es una joya. Ya, ahora, señores, este voy a pasar a contestarle ahora sí las preguntas puntuales. Y espero que aprendamos todos, ¿no es cierto? Yo no tengo el monopolio de la verdad, yo les digo la, las cosas que, que he leído, que he aplicado. Ahora sí. Es cierto que si ustedes tú lo saben claro, pues está en el artículo, para que vean que no es un cuento mío. ¿no? Ustedes tienen que ver la evidencia, en este caso la evidencia, este... ya, artículo 100, dice acá. Acá le estoy leyendo el artículo 100, ahí está la constitución fuquimontesinista. Dice, corresponde, dice acá, artículo 99, corresponde a la comisión permanente acusada ante el Congreso al presidente. Ya. La comisión permanente acusa. Dice, por infracción a la constitución, por delito cometido, en este caso delito contra eh, de traición a la patria. Artículo 100, corresponde al Congreso, dice, o sea, al pleno del Congreso, sin la participación de la comisión permanente, o sea, de la comisión permanente son 20, 24, quedarían 106. Dice, corresponde a la, al Congreso suspender. La función del acusado. ¿Quién se fue el acusado? Castillo. Primera posibilidad, suspenderlo. Segunda posibilidad, inhabilitarlo por 10 años. Segunda posibilidad. Tercero, tercera posibilidad, destituirlo de su función pública, de la función. ya Tiene, o sea, el Congreso, o sea, son 130 menos 24, son 106. Y dice, la votación, mayoría simple. Que la mayoría simple de, de 104 son 54, 56 votos. No se necesita tener 66. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá se está restando a los miembros de la Comisión Permanente, que son 24 personas, 22, 23 o 24 personas. Entonces, esos no participan en la votación final. Entonces, baja de 130 a 104 los congresistas. Y sobre 104 es que se toma la, la mayoría. ¿Cuál es la, la, la, la mitad más uno son 54, 56 votos, me parece. Entonces, 56 votos, está fuera. Está acá, no, no es invento mío, ¿ya? O sea, es el camino más directo. Entonces, eso es lo que están planeando. Por eso que ya han admitido el día viernes esa acusación. ya está allá. O sea, el resto es humo, ¿no? Los están distrayendo, están en una guerra así, eso se llama este, fuegos artificiales. ¿No? Para desviar este, a castigo a sus adhesores que están en la calle. ¿Por dónde viene el ataque principal? No sé, sea, ustedes saben, militarmente, una estrategia, uno lanza OVO, no lanza uno dos tres cuatro cinco pero el ataque viene por atrás. El principio viene por atrás. Ya, entonces, esa es la información que les quiero dar, señores. Si hay una otra pregunta en estos momentos se la, la, se la voy a contestar. ¿ya? A ver, vamos ahora sí. Ya, me pregunta acá Luis BSQ. Explique el, el, cuál es el procedimiento este, para restaurar la constitución. Y esa es la pregunta de millón de dólares. ¿no? Que, que se rompa la cabeza Castillo y País tiene, tiene sus 90 asesores ahí qué pasa eh, carlos bosa dice no qué pasaría si él asume y convoca ella una nueva constitución no puede no puede porque lo que tenía que hacer es este la, la ley solamente dice que convoque elecciones Su, La única facultad que tiene si es presidenta encargada es como que elecciones ¿Tú darío venera reunirse en un te, en un restaurante público no es prueba de conspiración este dice dice acá bueno eso es lo que dice este caballero ya, pero no entienden, ¿no? Que acá la votación no es de tipo legal, entienden, es política. Si ellos dicen que la reunión es... es de este, cooperación, sí. Si dicen que no es, no es, pues, lo, lo que manda acá son los votos. De, de, de, dice acá Sergio Max, mí, ¿no? si Alba asumió como presidente de Perú, tendría que convocar este, a elecciones, no necesariamente. Depende de lo que corte el pleno. Acá manda los votos. Cristian Chique, si puede restaurar la comisión del 79? Sí quién es el autor del libro, ¿no? Este... Christopher Hill es el autor. ¿Usted cree que Castillo restaure? No, no la va hasta ahora. Se, se, se, ¡Gelatina! Acá necesita un hombre que, que tenga sentido de la historia, de, ¿no? de que ese hombre va a pasar a la historia. Así como Velasco, digamos, pasó a la historia haciendo su, la revolución militar y este, expropiando este, el 9 de octubre del año 68 la IPC era un enclave petrolero de la, de la Standard Oil y explotó la riqueza durante cerca de 70 años sin par, pasó la historia. Criticado no, pero el destape, el destape no, hizo, no va a pasar nada con lo de Alba, señores. No tienen los votos. No tienen los votos. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Qué más? A ver, espero. Para sería al mar, Bolivia no depende de Castillo, sino del, eso, no, eso no es un problema, el Perú no tiene ningún problema con Bolivia, el, el, el problema de Bolivia es con los chilenos. Jamás debió hablar este Castillo, este, expresar esas afirmaciones. Dice, pregunta, ¿y si solamente la salida es este, el restaurar la constitución, me pregunta. Este, la otra salida pues, es, es, una, una, es una revolución, es, es un golpe, ¿no? Sangriento. A Jordan André Chucky me dice, ¿qué ministro son inútiles? Casi todos, ¿no? A excepción de, del ministro este, Aníbal, en, en su rama, ¿no? Porque él es civilista. Él es abogado, entiendan, él no es político. El resto, no. Los conspiradores golpistas han sido denunciados. ¿Qué pasa? No pasará nada. No pasa nada. Conspirar no es un delito. Si es que no hay acto ejecutivo. O si a cualquier abogado en el le va a decir, hay otro ejecutivo y uno le está charlando un té de ya está bien pues, un té de ¿es delito o no es delito? Acá me dice José de Solar, si Castillo tuviera un poco de lucidez podría convocar decisiones no le no puede, no tiene causal. no tiene causal. Miren, la constitución del, del, del 79 se restaura y se hace todas las modificaciones que tenga que hacerse. De eso, de los nombres, de la defensoría del pueblo, del Senado, todo eso, no hay es ningún problema con otra, con otra norma. Al día siguiente, eso se arregla, eso, se, eso se, no hay es ningún problema. Explicarle a ustedes, eso se llama hermenéutica, no legislativa. Castillo, ¿cuánto tiempo le doy no pasa de julio? Yo ya yo, yo no puedo ser asesor de, de, de Castillo, ustedes saben, ya, pues, ya les expliqué varias veces. Yo estoy en otra, en otra frecuencia ahorita, ¿no? El colegio Médico no tiene nada que hacer en este caso, si tuviera el nuevo Ministro de Salud, se le pondría a no, no hay causal para separar al, al, al Ministro de Salud, ¿por qué? Porque una sencilla razón, si no fuera médico, cirujano, general, sí. Porque para ejercer un cargo público tiene que tener una profesión. Y la especialidad. Por ejemplo, son tan tontos en Perú Libre que no, Deberían pedir ellos, este... Deberían ellos pedir la, la remoción de, del señor, este... Julio Velarde, del BCR, presidente del BCR. ¿Por qué? Porque no tiene causal de infracción a, a la ley. Él no tiene título de economista para ser presidente del Banco de Tercero. Tiene que tener título de economista. Él solamente tiene el grado de bachiller en Economía. ¿Ya? Y lo mínimo que puede tener uno para ejercer el, el banco, es ser economista de profesión. Es tan causal. Por ejemplo, lo, lo, lo acaban de sacar el procurador de, la, de justicia, ¿no? Daniel Soria. Tiene es abogado, tiene toda, toda su trayectoria, profesor universitario. Pero lo han sacado porque dice que no tenía experiencia este, como defensor público. Está afuera. ¿Quién, ¿Quién lo ha sacado? Este, Daniela Torres. Y ahí tienen un problema, ¿no? El ayunamiento del país de gobierno, ¿cómo se explica? Sencillamente porque está dirigido eso, que pues la Fiscalía va a acusar, a denunciar a Bruno Pacheco y a todo el mundo, ¿no? Y si por ahí pueden envolver a Castillo, lo no envuelven. Ya. Con la Constitución de 79, su restitución, todo lo que se ha hecho por el Congreso queda sin efecto, queda nulo. Bueno, si, si va castigo, este, a Castillo castigo, a María veces pues, le corresponde legalmente, muy a mi pesar, muy, a, a mí no me gusta, pero eso es lo que dice el régimen de sucesión presidencial en nuestro país. Sergio Masmi, el presidente dijo lo que dijo, está grabado ese causal para cualquier este, abogado, es suficiente, es indicio, no necesita prueba plena. ¿Por qué no se levanta el estado de emergencia? Esa es una buena, Armando a Manqui. ¿Por qué no? Y es un problema de Castillo. Castillo tiene que devolver los derechos fundamentales a todos nosotros. ¿no? Se está comportando como Vizcarra, ¿no? Es una pose autoritaria. Ah, esta es una buena pregunta. ¿Qué pasaría si Castillo eh, si renuncia? no? Que si Castillo renuncia, y asume pues, este, la señora Dina Boluarte, pero a Dina Boluarte lo, lo, lo vuelan. La abuela Carolina Boluarte asume a María Alba y convoca elecciones, ¿no? elecciones generales y congresales. Juliana y Juliana Solís y doctor Erazo, la condena de Keiko es un hecho, sí. sí ahí debería Castillo apurarse con sus procuradores. Es indefendible, por eso que ellos de los abogados de Keiko han estado demorando, demorando cinco años el juicio. Cuando Castillo debe hacer otra cosa, no eh, mandar un equipo de abogados de procuradores para que eso lo no acelere. Pero algún líder de oposición, cuando asuma Alba, claro, vamos a salir todos los que, los que creemos, ¿no es cierto? Que es una, es, es una opción autoritaria, ¿no? Para mí, ¿no? Ahí vamos a ver a los lo valientes, vamos a ver a, lo, a los que hablan de sala a la cancha. Yo he luchado contra la dictadura militar, yo me he enfrentado a la dictadura militar, si me he enfrentado a Montesinos. Montesinos dinamitó mi casa. Y a Montesinos le digo, Montesinos secuestró a mi novia, con eso ya le digo todo. Hasta dónde llegaba este, en esa época la el chantaje, la amenaza política. ¿no? Amenazó a mis familiares. O sea, que no es una cosa, pues, de... oh, En estos momentos es una... Es un de, de tías esto lo que pasa en el Perú. En la época, los montesinos te desaparecían, te exterminaban, te echaban ácido, te enterraban. Te echaban al, al mar con, con... Con anclas y desaparecidos. Por eso que hay muchos desaparecidos. Entre el, entre el 90 y el, el, el 2000, ha sido una época, pues, una dictadura, pues y muchas cosas que no se han investigado. ¿no? A ver. La vacuna parar, claro que para la vacuna es facultativa. La encuesta de le hace de dinero de aprobación, claro, pues, ya, ya está ya en, en muere. Todo, todo eso está teledirigido, te ¿no? Ya, entonces, mensaje final. No confundan ustedes el problema político, ¿no es cierto?, el problema legal. Muchos piensan como abogados. No, no, el Perú, en estos momentos el problema es político, un problema político económico. ¿Ya? Y, y si esto le agregan a ustedes, el ingrediente económico se convierte en un problema político económico. Eso sí es una es dinamita para Castillo. Pero si Castillo no aumenta los sueldos este, mínimos a 1.500 soles, si Castillo no para el, el, el alza de, de los precios en lo, los mercados, va a ganar, digamos, este, el rechazo de la, de la población, de la mayoría, estará pues en 80, 90% de desaprobación. Si Castillo no cambia a velarde, porque el dólar podría podía bajar, estamos en 3.72, creo que está en estos momentos, el dólar podría bajar hasta 3.60, ¿no es cierto? A 3.40, 3.20, 3.10, hasta 3 podría bajar el, el dólar. Pero eso no lo va a permitir pues Velarde, ¿no? Porque Velarde lo único que tiene que hacer es mover la curva de oferta monetaria, meter este, hoy, mañana, a primera hora, meter este en los bancos, a la ventanilla, meter dos mil millones de dólares este que tiene de reservas, y se tira abajo este, el precio del dólar, a 3.20, a tres soles. Tiene el dinero, no lo quiere hacer. Ustedes me dirán, ¿por qué no lo quiere hacer? Sencillamente porque él está protegiendo los intereses de los grupos económicos, de los grupos exportadores. Si tú tiras al dólar a tres, a tres soles, ellos van a perder más o menos un equivalente a cinco mil millones de soles por esa movida del tipo de cambio. Entonces Velarde está sosteniendo el tipo de cambio. ¿no? El 70 no quiere que baje más. El tipo de cambio puede bajar. Por eso que fue una brutalidad lo que hizo Cerrón Bellido y castigo de ratificarlo con un presidente del Banco Central de Reserva. Si hoy día hubiese ido otro economista en el Banco Central de Reserva por una cuestión de patriotismo, de sentido común, hubiese tirado el dólar abajo. Pero es una traición. Ya, ya los senderistas este, están liquidados, señores. De, y, no, olvídense, los senderistas están buscando ahora solamente curules. Hay la gente del Moabadez que está metida en el gobierno, digamos, también quiere curules, quiere sueldo. Ya olvídense la lucha armada, eso son tonterías. Muerto reynoso, ya Ismael ya se acabó todo el asunto. Y los del Brahm están vendiendo su coca, no viven de eso. ¿no? opino sobre el nombramiento del ministro de Economía Graham. Y bueno, es la continuación pues, de, del neoliberalismo. ¿no? Dice la, la, la onda de Vizcarra, la onda Zagaste. ¿no? Son burócratas, ¿no? Que, que son, son son empleados del Fondo Monetario, Banco Mundial, que están destacados ahí, ¿no? Que es el error de Castillo, por ejemplo, ¿no? Que dice que Cerrón dice que querían usar a Velarde. Cerrón y, y Bermejo dice que querían usar a.. Velarde es pues, un zorro viejo de Liga Mayor, pues, es un agente internacional. pues ¿Qué se va a comparar pues, a esa cerroga? A es un tremendo cocodrilo. Gilberto Balomino dice: Podemos debemos cambiar o reformar la Constitución. No, no, no debemos reformar ni cambiar la Constitución, tenemos que restaurar. Yo les he explicado. El ministro de Economía actual es servir, otro servir. Miren, miren, no necesitas mover a la, a la población para restaurar. Si pues ya les expliqué, si yo fuera presidente, este, el día de mañana publico la, la norma pertinente en el diario oficial y se acabó el asunto. Y arreglamos el problema que, que hemos tenido los últimos 30 años. Pero hay que tener, pues. Dice, pero Castillo ratificó Velarde en el cómo lo vamos a remover. Claro que sí, pero pues si no es economista, no tiene título, pues. Si al ministro de salud lo están, lo están cuestionando, lo quieren remover porque dice que no es especialista. Pero ese señor es médico cirujano. Si fuera bachiller en medicina, sí, lo podrían sacar, El médico tiene una profesión. Velarde solamente es bachiller en economía, no es profesional. Ya. Listo, señores. Ya, eso de la próxima semana les hablaré del de de comunismo, porque como tenía este, mucho... Y eso tienen que saberlo ustedes, ¿no? Para, para que no se dejen estafar por esta gente, ¿ya? Y también lo del de precios, ¿por, do... ¿por qué baja el dólar y suben las cosas, no? Eso tiene una explicación económica, ¿no? Yo les hablaré desde el punto de vista económico la, la próxima semana, hoy le hablo de política. Doctor conviene que viene tenga castigo por el momento? Fonave, eh, eh, lo que ha hecho Castillo es un crimen con eso sí es un caso que quiero pronunciar directamente. Son cuatro millones de, de trabajadores que han dado parte de su, de su, de su sueldo. ¿ya? Durante cerca de 30 años del año 79 les han descontado de sus sueldos. Han, han usado ese dinero, lo han agresado, han, han corrompido gente. Y ahora que se le de ese dinero, hay una ley y Castillo lo observa. Entonces Castillo, en ese caso, digamos, está cometido una grave injusticia con estos este, peruanos. Son personas que tienen 60, 70 años de edad, se están por morirse, que están esperando que se muera para no pagarles nada. Dice acá, si, si, si quieren restaurar la Constitución, dice acá, dice que el dólar no va a subir, el dólar no sube, señores. Eh, mira acá en el Perú, el problema político, eh, escúchenme bien, el problema político está divorciado del problema económico. ¿Ya? No marchan juntos. Cada va por carril diferente. Acá puede haber un golpe de Estado, puede haber una matanza y la economía sigue. Sigue su rumbo. ¿Ya? No se confundan. Se restaron la constitución del 79, le damos gobernabilidad al país relativa, le damos paz social relativa. Y Castillo tiene que dedicarse a gobernar. Ya no hay cuestiones de confianza, ya no hay peleas que por esto o por otro motivo... No hay plata para la totalidad, de y mentira, tienen, tienen 25 mil de la corrupción más 25 mil de intereses en la deuda, tienen 50 mil millones de soles. Más 15 mil de los derroches de, de, en el sector público tienen 65 mil soles para pagar a los fonavistas. Si no les hacen creer ustedes que no hay plata, que no hay presupuesto, mentira, sí hay presupuesto. ¿Por qué querían bacanas a Castillo si estamos en el lado de nadie? Porque están perdiendo dinero. ¿Ya? Porque Castillo este, este, solamente está robando minucias con, la, con el entorno que tiene, con la licitud que se ha descubierto. En cambio, ellos quieren llevarse todo el país en peso. ¿Quién es el obstáculo? Castillo. Castillo no sabe lo que tiene entre sus manos, en, su, en sus decisiones. ¿no? Bueno. Lo dejamos ahí, lo dejamos ahí. Abrazos totales, amigos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Avísen, compartan a, a sus amigos. Voy a hablar de comunismo. Si, si me entienden, en la próxima semana ya nadie los va a engañar. Esto, esto le enseño a los, a, los, a los que estudian doctorado, maestría, le enseño a tener precisión porque tampoco ellos saben, pero lo, lo voy a hacer con todo gusto. O sea, ¿qué es, no es cierto? Su viabilidad, si existe, no existe. ¿Por qué? ¿Sí o por qué no? Nos vemos. Buenas noches.